El ámbito deportivo no está al margen de estos hechos de intolerancia, de discriminación, de racismo, incluso xenofobia. ¿no? El último caso es del jugador Celciño, que como corresponde nosotros como comité nos hemos apersonado a la directiva de la Federación Boliviana de Fútbol a efectos de hacer conocer eh, nuestra y protesta, Nuestro rechazo a ese tipo de actitudes y con el carácter más urgente posible, a través de los mecanismos internos que tiene la Federación Boliviana de Fútbol, como es el caso del Tribunal de Justicia Deportiva, se pueda eh, sancionar como corresponda a los eh, al equipo, en este caso, ¿no? al club que... Era parte los eh, hinchas que han protagonizado estos actos discriminatorios de racismo, de xenofobia, para que se pueda eh, poner un, un alto a este tipo de, de actitudes.